es una charla entre amigos, es conversaciones del alma. Hola Veracruz, buenas noches. Y eh, aquí tú te vas a presentar, vas a decir quién tú eres, lo que tú quieras. Eh, queremos conocer a esa persona que ha escrito los libros. Y nos vas a hablar también, por supuesto, de tus obras y qué, qué te llevó a escribir, cómo es escribir. Me han estado preguntando varias personas que no han escrito libros, que a lo mejor hablemos un poquito acerca de eso, de que cómo podemos empezar a escribir, cómo se hace, qué, qué hacemos para, para llegar a ese punto. Pero no voy a hablar más, así que esta charla es tuya y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Aleli Herrera Fernández, soy originaria de la Ciudad de México, este, aunque ahora radico en, en el estado de México, en Metepec que es cerca de, de Toluca la capital del estado tengo 42 años eh, bueno todo origina desde, un, desde un, una cosa soy una persona que, es, que ha sido tímida que ha sido introvertida que sufre de depresión pero que por azares del destino y varias situaciones adversas que se juntaron, tuve que tomar terapia. Y gracias a esa terapia con mi psicólogo Eduardo Licona, eh, utilizando terapia humanista e hipnosis, empezó todo esto de, de crear poesía que no me imaginaba que iba a poder hacerlo. ¿Por qué? Por lo mismo de mi timidez. Aunque la poesía me acerqué a ella en la, en la secundaria, parte de la materia, forma parte de la materia de español, eh, no me imaginé que tuviera esa creatividad o esa creación hasta ya de adulto. Yeah. Fue con la primera hipnosis yeah. que me hizo que empecé a escribir. Fue una regresión, porque me hizo una regresión. Para el temblor, bueno, en la fecha del temblor del 19 de septiembre de 1985. Y la réplica que fue el 20, el, un día después, en la noche. Nosotros vivíamos en la colonia Roma, en la Ciudad de México, en un quinto piso. Yo a esa edad tenía Y Chabacano. Y ahí en, en Casa de Talpan se cayeron muchos edificios. Por la, por la ciudad de, de los temblores que hubo, bueno, por sus por las réplicas y todo. Entonces, este, nos pues cambiaron dos bueno, aunque terminamos el ciclo escolar, eh, tuvimos que cambiar, ya no, ya no seguimos en la escuela porque se cerró. Era, eran de grupos reducidos y pues por lo mismo se volvieron más reducidos los grupos. Mm -hmm. eh, cambié tres veces de escuela durante la primaria ah. y eso pues afectó. Eso afecta, eso afecta muchísimo, o sea. Sí. ¿Por qué? Porque pues me volví, o sea, yo no era, digamos que tímida de eso, no era no le era tanto. Pero pues ni modo, fueron factores y este y aparte me costó mucho el, el bueno, el acomodarme o integrarme más bien a, a, a bueno, a mi a, a mi grupo. Este, Bueno, pues empiezo a crecer, empiezo a cambiar de escuela, bueno, a tratar de integrarme y hubo varias cosas que, que, no, que no fueron propias, como el bullying. Mm. El bullying que, que duró, bueno, empezó desde que tenía nueve años y duró no solamente en esa época de, de primaria, sino hasta que... Prácticamente los 18 años, porque sí, sí. también pasó. Bueno, cambié la secundaria, luego llegó la preparatoria, se volvió más intensa y este, bueno, pues así pasa, ¿no? Mm. Aunque estaba viendo terapia, pero tuve que cambiarme, este, bueno, decidí que tenía que cambiar de aires, tuve una oportunidad porque mis papás tenían una casa en Metepec dije, la estaban arreglando, y dije, pues bueno, me quiero ir a vivir allá, y todos se me quedaron, como que te vas a quedar a vivir allá, no? ¿Y cómo te vas a ir? Pues que, pues, sola Dije, no, pues, no. Y mi hermano, pues, me ayudó. Dije, yo quería estudiar mi carrera, este, bueno, a mí me gusta, quería estudiar artes plásticas o diseño gráfico. Se pudo dar, este, artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, en... Bueno, fui la primera, bueno, estuve dentro de la primera generación, de, de 1999 al 2004. Entonces, pues el arte es lo que siempre me, me ha llamado mm. la atención. Todo lo que es la pintura, la danza, también la literatura me ha gustado, o sea, siempre de leer, aunque siempre leía novela, este... Que, que bueno que me llama que me cambió mucho a mi perspectiva mm. o sea y también porque me alegraba los libros y por lo mismo aunque tengo mis amistades y todo generalmente más en la preparatoria me quedaba yo leyendo me perdía en los tu libros distracción ajá sí este bueno ya después de que empiezo mi carrera que fue que, y se termina, Inicia, inicio a seguir queriendo empaparme de, de este, de la, del arte, me, me, fui buscando varios cursos, de primero de fotografía, de dibujo, este, de acuarela, y llego, por azares del destino, llego por una gaceta que tenían, ahora sí, del, de la capital de los museos de, de Toluca, Conozco, en el, eh, había conocido el Museo José María Velasco en mi época de estudiante, justamente en la licenciatura, en, por una inauguración de, este, de una exposición que nos invitaron como alumnos. Conozco el Museo José María Velasco y pues me gustó mucho. Cuando sé que hay pintura de paisaje, me integro al... al este, al taller en 2011 empiezo, bueno, ya llevo 10 años conociendo al maestro bueno, es el taller de pintura de paisaje del museo este, bueno, del Museo José María Velasco, pero impartido por él, por un maestro muy querido y artista muy reconocido y, y, que quiero mucho y aprecio mucho igual a todos mis compañeros, pues se llama Rafael Huerta Carrión, es un gran artista y un gran ser humano a su familia la quiero bastante a todos mis compañeros y amigos que tengo ahí este pues ya empieza empieza esa carrera empieza este empiezo a, a participar ahí bueno con el taller de dibujo y pintura eh, eh, hago más exposiciones con, bueno tengo exposiciones colectivas este y ya después eh, va a ser unas cosas, mi mamá se enferma, eh, prácticamente casi dura un año entrando y saliendo del hospital por problemas de divertículos que se fueron empeorando y que ocasionaron otras secuelas, entonces va, va bueno, entraba y salía, se recuperaba, luego cada cierta cantidad de tiempo. Eh, empieza a tener, bueno, las recaídas. Mm. Eh, entonces, eso me va afectando. Pero como yo había interrumpido mi, mi terapia, tuve que buscar, bueno, porque me cambié de, de, de ciudad, tuve que buscar ayuda. Entonces me recomendaron a mi terapeuta, que es Eduardo Licona. Y con él empiezo y empiezo la regresión. No, empiezo a partir de esa regresión del, del temblor del, del, del 19 de septiembre de 1985, empieza este, bueno, todo bueno es, un, es algo muy fuerte, más el de la noche, eh, que, que cambia todo, cambia todo un panorama porque duró mucho. La que se dio cuenta primero fue mi mamá en la cocina, estaba con la señora, con la portera que nos ayudaba, uno nos cuidaba nosotros porque éramos chicos, este cuidaba a mi hermano y a mí. Este mi mamá estaba ahí porque había ido al doctor y le habían dicho que tenía que estar este por problemas de una pierna. Tenía que dar, de, darse unos días de pedir unos días de incapacidad. Y este estaba bueno, se, se, se da, da cuenta. cuenta. Pues, estaba en la cocina y se da cuenta que empieza el agua a moverse. Ella dice que chacoaleaba, o sea, se salía mm. y se da cuenta de que está temblando. Le dice a la portera, la portera empieza a gritar porque, pues, ya había sido el día anterior el más, en la mañana mm. y este, pues ve, y mi mamá va, le dice que se calme, se queda estática la portera. Mi mamá va con nosotros al cuarto, nos apaga la tele, nosotros nos nos quedamos, pues qué pasó, ¿no? Porque ah, nos apaga la tele, nos empieza a, a poner suéter, calcetines, zapatos y nos lleva al, al ahora sí que a la entrada del cuarto. Y ahí es cuando empezamos a sentir el movimiento, o sea, y duró mucho. Yo yo ni sabía qué estaba pasando, me empezó a dar miedo porque mi mamá nos empieza a apretar y dice cálmese ya papá, pasa." pero pues los nervios también me los contagió, ¿no? Mm. Yo no sabía, pues, bueno, pues estaba pequeña, yo no tenía idea de que era un temblor, aunque lo sentí en la mañana del día anterior, pero pues no... Yo me estaba riendo porque me, me contagió la risa de una de mis compañeras. Y yo sentía como si estuviera... Bueno, estábamos en una camioneta del transporte del colegio, y este... Y bueno, pues eso, este, pues no, no, no lo vi como tan grave, ¿no? Y pues, pues eso genera eso. Esto es parte del, del de digamos, de lo que me pasó en la hipnosis, o sea, de la, recuerdo. Sí. Mm. A partir de eso, ya que, que saco, me pasa que saco eso en, en la terapia, en la cita que estoy con bueno, mi doctor. Este, no miento, estaba, bueno, regreso a recoger a mi mamá a su trabajo y y algo pasa, o sea, traía en mi mochila un cuaderno y una pluma y allí algo me dice, escribe, escribe, escribe, escribe, escribe, ¿Qué hago? Empiezo a escribir. Bueno, agarro el cuaderno, agarro la pluma. Y, y este. ¿Y qué pasa? Empiezo a escribir y, el, y, el primer, y es el primer poema que escribo que se llama Pronto estaré ahí. Y, y, y es. Ya que termino de escribir, como de manera automática, lo leo y digo: ¿Por qué escribí poesía? ¿Por qué estoy escribiendo poesía? No me imaginé que tuviera esa virtud, mm. o, o moviendo todo el inconsciente, ¿no? Este... Y ya desde ahí empiezo, no muy seguido, no muy seguido empiezo a, a escribir, pero pasa el tiempo, siguen pasando los años, sigo pintando, sigo, bueno, no solamente pinto al óleo, o paisaje, también he hecho pintura abstracta, okay. este, pintura en cerámica, que me encanta, que fue lo que empecé, pintura de madera, o sea, hago varias cosas, no, no, no estoy muy inquieta, me encanta, me, me encanta conocer varios materiales, este no me importa si me mancho las manos, no me importa, o sea, también así, si estoy pintando se me pasa el tiempo, otras veces no sé, sea, me, me voy creando ideas hoy. Si le pongo esto, le pongo acá. O sea, son varias cosas. Eso es lo lindo del arte porque transmite uh -huh. todos esos sentimientos. Los puedes plasmar en escritura, en pintura, en diferentes tipos. El arte, eso, es eh, el arte es sanador por todas partes. Uh -huh. Pasa el tiempo, pasan los años. este Justamente en el 2018, mi mamá se vuelve a enfermar de las secuelas. Entre, entre mediados de agosto y, y septiembre entra y sale dos veces del hospital me toca bueno yo siempre he estado con ella cuidándola bueno aunque nos hemos alternado con mi hermano mi familia hermanas bueno tías de mi mamá este hermanas de mi mamá este ya cuando sale mi mamá me este pues tratamos de volver al ritmo normal pero bueno, pues sigo cuidándola porque seguía recuperándose. Este, y pasa una tarde que salgo con mi perro a pasearlo en, en, así aquí alrededor de donde vivo. Eh, salgo, bueno, con Goofy, que así se llama mi perro, y algo me pasa. Dando vuelta, escucho como un susurro. Un susurro que me dice un mensaje que me dice, pinta y escribe, escribe y pinta. Pinta y escribe, escribe y pinta. qué bueno, se es que me había dado mientras pintaba y eso, ¿no? Y este, me digo, ya que regreso, le digo a mamá, este, ¿no? oye, fíjate que me pasa algo muy extraño, me hago algo muy curioso. Eh, me recibo un mensaje que me dice. Este, pinta y escribe, escribe, pinta, ¿qué significa o qué? Pues que tienes que hacerlo. Claro. Este, pero bueno, de que tengo que seguir mi tición, ¿no? Es, es algo, algo que pasa, nada más que hay algo que, que también como coincidencia se puede decir, es este, es que aparece, así en, en las redes sociales aparece la página de una editorial, y empiezo a checar y otra vez, y otra vez, o sea, y vuelve a aparecer, o sea, en diferentes ocasiones, digo, es que me dice como si debo de, de enviar algo ahí, ¿no?, a la, a la editorial, pues mándalo, no pierdas, pues hazlo, ¿no?, no, no, no de menos sé este que no, este, que no lo, no te lo acepten, ¿no? uh -huh. Este, pues eso hago, me empiezo a escribir, o sea, no, ya lo tenía, ya varios po poemas y se hacen como 70 páginas más o menos. Este, empiezo a escribir y, y lo mando, y bueno, primero me, me inscribo, ¿no? O mando mis datos, sí. ya luego me contestan y ya me dicen cómo es el proceso y si acepto y si todo, ¿no? Yeah. mándame los bueno, me dicen que mande, ahora sí que el archivo, lo mando. Y así como diciendo, pues estaba yo así, o sea, ¿qué me van a decir? Ojalá les guste, o okay, qué, o sea, y pues, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque, pues, porque dije, si lo mando aquí en México, en México es más difícil, porque si uno no tiene contactos, o no eres reconocido, es más difícil, o sea, que le hagan caso, ¿no? O cuesta muchísimo también. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues, pues, a ver qué pasa, ¿no? Este, pasan unos dos días y recibo el correo y me dicen, enhorabuena, nos gustó tu manuscrito y queremos que sea, que sea, este, que este, que sea editado por nosotros. Que bueno. Pues ya, aunque es autoedición, ¿no? Este, bueno, pues ya lo pongo. Y es el primero, o sea, que es este, pronto estaré ahí. Y que, bueno, se los enseño. Sí, es por favor. Este, es este libro. Ya. Yeah. Es de, de la editorial Letrame. Y pues, y varios de los temas que tomo es, este, la familia, que para mí es muy importante. Y, bueno, pues quisiera leerles uno, uno de los temas que tengo, este... ¡Qué vacío! Bueno, nada y Nueva Rosita están en el estado de Coahuila. pero lo más importante es que de aquellos lugares proviene lo más preciado para mí, mi familia. Primero mi bisabuela y bisabuelo, ambos de nombre encarnación. También se encuentran mis bisabuelos Matilde y Norberto, mis tías abuelas y mis tíos abuelos, que siempre nos han querido como sus nietos. Después mi abuela Kika y mi abuelo Rogelio, quienes dieron la vida a lo más preciado para mi familia y para mí, quien es nuestra mamá Aidecita. Y mis tíos y mis tías, sin olvidarme de mis primos y mis primas, algunas de ellas ya formaron sus propias familias, ya quienes siempre querré toda mi vida. Aunque nacido en la Ciudad de México, me siento de navarrosita con orgullo, porque es parte de mis raíces, porque permanecen en lo más profundo de mi propio ser, y no le veo el porqué de ocultarlo, es mejor decirlo, ya que se siente más que bonito. El lugar de mineros de increíble fuerza, en la que se impone su gran chimenea, íncono de su grandeza, aunque el sonido de su silbato ya quedó apagado, ya no suena, y solo queda el recuerdo en la memoria de las personas de Nueva Rosita, como parte de su misma historia, porque hace tiempo que ya no se oye, pero le tengo respeto. En el tiempo en que funcionaba, mi abuelito Rogelio ahí trabajaba, en la, en la tan nombrada Azarco Mexicano. Lo menciono de las historias que mi mamá y mi familia desde niña me contaban. Nueva Rosita, de Puebla Ciudad, de donde es mi familia, de donde es mi madre, y pasábamos parte de nuestras vacaciones. Desde nuestra infancia y adolescencia Y ahora en mi vida adulta Seguimos yendo Aunque ya no como antes Crecen los recuerdos de forma constante Veo y visito a mi familia Siempre con alegría Aunque pase el tiempo Y siga susurrando el viento Nunca me olvido de este hermoso lugar de encuentro Así que des decidí describirlo En forma de versos. Muy bonito gracias. Linda. Muchas gracias Se nota que quieres ese lugar Sí, tengo muchos recuerdos. Okay, este Es muy importante para mí, aunque ya mucha gente ya no está de mi familia, bueno, de los, digamos, de las personas mayores, pero siempre los recordaré con cariño. Mm. Y pues ahorita, o sea, pues es algo de mi historia. Creo que todos tenemos una raíz muy importante, aunque aunque sea pequeña, no deja de ser de importante, ¿no? Y sí. forma parte de uno. Y, y, lo, y lo llevamos con nosotros siempre. Hasta, ahora sí que hasta, yo creo que hasta que más que pasa de trascender, bueno, que ya no estamos de forma física. Siempre va a estar ahí, sí, sí. Uh -huh. va a dejar un legado. Eso es lo importante sí. de escribir, ¿no? Uh -huh. Y tú tienes el uh -huh. otro libro, ¿lo tienes ahí? ¿Puedes mostrarlo? Sí sí aquí justamente lo tengo aquí está cuando, cuando susurra es el viento. viento sí, ese me acuerdo uh -huh. este es el segundo por eso es que también el título es de porque todo empezó con un susurro mm, me imaginaba cuando lo dijiste uh -huh. y ese también es de poema ¿no? sí también es de poemas también hay hay más poemas este no, no, no, no. tengo tengo bueno en, en este hablo de varias cosas hablo de o sea hablo así de paisajes de alguna manera de diferentes paisajes pero bueno he visto en, en también así en poesía hablo este de cosas que me gustan de cosas que no que no me agradan hablo, hablo de frustraciones también Felicidad este, Chaparra te están diciendo. Sí, Mariana. Sí, Mariana, es una gran amiga. Es una gran amiga del museo. Qué este, bien. es alguien que quiero mucho. Tengo la ventaja de que puedo decir que tengo un tesoro muy valioso con muchas personas que he conocido a lo largo de mi vida y que que con, o sea, que su amistad para mí es lo más valioso que tengo, así como Qué mi bien. familia es eso, y que aunque pase mucho tiempo de no vernos o que no tengamos contacto cuando nos vemos, es con un, como si fuera pasado un minuto o así, ¿no? Porque hay una conexión, hay un amor sí. entre mí, entonces no, no importa que no se hable en un tiempo porque siempre va a estar esa conexión. Uh -huh. De California, Napa, vale, gracias, al estás grande. Felicitación, Aleli y sí, mi psicólogo. Ah, qué bien. Ay, bien, Jorge Humberto también, que también es poeta nuestro. ¿En qué busca trabajas, Alelite? Te pregunta Enrique Sabine. Ay, Entró un poquito tarde ya cuando tú habías hablado de eso, pero cuéntale. Bueno, es que trabajo de. Bueno, de, de trabajar, pues. Hay muchas, <ríe> muchas cosas. Puedo decir de emociones. ¿En qué museo? Te preguntó en qué museo estás trabajando. Bueno, estoy como parte de taller, estoy como alumna. El taller Museo José María Velasco está en la ciudad de Toluca. Dice que linda, Leli, tan dulce, delicada, hace sonora a tu nombre como una flor. Es verdad. La flor linda. Sí, y este, te digo, son muchas cosas. este Pero tú sentiste que después que tú has ido a esa terapia, sigues en terapia, te ha ayudado muchísimo esto de involucrarte en escribir, en pintar, en hacer estas artes. Sí, sí, porque también con la terapia, bueno, mi, mi doctor, bueno, mi psicólogo, es máster en Reiki. Él me, me recomendó que iniciara en el, en el Reiki, y pues sí me ha ayudado mucho a desarrollar esto del inconsciente. También he tomado otros cursos, este hay otras personas como Manuel y Lucy, Lucy este también me ayudaron mucho. Este es cuestión también de meditación y de si aprendes a conocer uno no Este yo creo que no hay cosas que ocultar o este porque también te, es es el decir de que Tienes que aprender a conocerte a ti mismo, es muy cierto, porque quieres conocer primero a los demás y no te has reconocido a ti mismo. Yo he encontrado mucha gente que le pasa eso, que yo creo, no sé la ciencia cierta, pero que es el temor realmente de mirarse hacia adentro y ver quién realmente soy que no les hace llegar a ese punto de decir, ok, yo quiero reconocerme quién soy porque tienen temor de encontrarse con esos cadáveres, esas calaveras que están adentro, que no saben cómo sacarlas, y la mejor manera es por medio del arte, ya sea escritura, pintura, música, o sea, el arte es lo más bello que hay para poder comunicar lo que uno tiene dentro. Sí, porque también uno deja parte de sí, uh -huh. yo puedo Transmite, decir... Que... Tú transmites, o sea, tú, tú puedes estar pintando el mismo cuadro, la misma imagen, el mismo paisaje que yo, y vamos a totalmente diferente porque somos diferentes personas, ¿no? Sí, porque aparte tenemos, bueno, yo lo encuentro con mis compañeros y amigos del, del taller, este, igual con lo, con mis amigos de la licenciatura, este, que cada quien tenía su tiene su estilo. Puedes hacer una misma cosa, pero tienes tu estilo para hacer. Justamente. Y es y porque este. Cada persona es única, ¿no? Nadie es copia de nadie. Sí. Y, y aprender también, debemos aprender a, a que a aceptar que tenemos defectos y virtudes, no tenemos por qué esconderlas de nadie. Bueno, yo, mi, o sea, uno de mis defectos, o sea, yo llego a ser, soy muy enojona, sí llego a ser paciente, no pero, pero soy muy enojona, o sea, cuando, cuando me enojo, grito y, y, y, y lo malo es que luego lastimo, entonces trato de ser muy paciente pero llega el momento que no. este Ese es uno de mis peores defectos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no... Ahorita como estoy es una... No uso maquillaje. Ahora es una, una excepción. yo Me gusta vivir sin máscaras. Me gusta vivir... O sea... Transparente, viendo quién tú eres. Es lo más lindo. Sí, pero es este no sé, sin máscaras, sin, sin serme, sentirme libre, no sin sentirme sin carga. Porque hay veces a mí no, o sea, yo he sido sin, insegura la mayor parte de mi vida. Mm. este Pero bueno, eh, ¿qué puedo decir? Me encanta aprender de la gente, cada una... A mí no me importa si tienes dinero o no lo tienes, cada una de ellas me ha dado una lección importante. Este puede ser una persona de intendencia, puede ser una persona de un, dire un director o de alguien de cargo, pero me importa la persona en sí. No me importa este, dónde vives o qué tengas. Mm. Este, las cosas materiales es, pasan, van y vienen Es las personas que, que realmente interesan Es el vivir, el aprender a vivir de, este, el ratito Y disfrutar el ratito con los demás Tanto sea bueno como sea mal ¿Por qué? Porque al final de cuentas uno se va a ir No sabemos cuándo exactamente, ¿verdad? Pero, pero si tenemos un lugar donde estar con quién está. Bueno, yo tengo a mi familia. Este, Yo vivo con mis papás, tengo a mi hermano, tengo a mis tías, mis tíos, mis primas, mis primos, tuve a mis abuelos, mis abuelas. A una no la conocí, que fue mi abuela materna, este, porque falleció mucho tiempo antes de que mis papás se conocieran y luego decidieran andar, andar y después, por lo mismo, casarse. Creo que falleció en el 74, yo nací en el 78, entonces, nada más la conozco de fotos y de recuerdos que tengo, que me cuentan historias, ¿no? Bueno, tuve la fortuna de que conocí a mis abuelos y a mi abuela paterna, pues ya no están, porque ya tiene varios años que fallecieron, pero igual, o sea, lo siento cerca de mí, aunque no los vean. Se nota que tú y tienes es... una familia unida, eso es bonito, que te quieren. Sí. Uh -huh. Yo los quiero y los aprecio, los acepto cual, tal y como son. Pues, este así como ellos tienen sus virtudes y sus defectos, los tengo yo los tiene cualquiera. ¿no? Pero nos complementamos: una cosa te falla a ti, otra a mí, nos vamos complementando como seres humanos. Exacto, y tenemos, pues, ¿qué puedo decir? Pues, creo que es lo más valioso que, que uno puede, que puede tener. En la vida. Este. Y dentro de todo, pues ahí vamos recorriendo el camino. ¿Quieres leernos ¿Sí? otro poema del otro libro? Por favor. Claro, claro que sí. Este. Bueno. Hay uno que. Bueno, déjame ir, Lo busco. Hay uno que me interesa mucho. Bueno, por las portadas les voy a explicar por qué ya. también. Se llama Mar. Observando la marea, veo cómo las olas llegan, a la vez se alejan o regresan. Mientras observas, cómo impactan mostrando su grandeza y su misma fuerza. El sol en su máximo esplendor, siento cómo llega a mi cuerpo todo su brillo y también su calor. De momento, el cielo se ve claro, a pesar de ser un color intenso, me hace sentir como en algunas ocasiones va despacio, flotando a través del tiempo. A lo lejos, los barcos desapareciendo en el horizonte, deseando poder alcanzarlos para saber a dónde van, preguntando cuánto tiempo más le costará llegar a su destino, que tanto el capitán como su tripulación han anticipado y programado para estar en aquel lugar tan deseado, tan desesperado. Aunque las olas los llevan, los alejan, acompañados de increíbles y hermosos delfines, que en la superficie se observan cómo van nadando, jugando con las olas y también brincando. El mar y su misterio tan grande, siempre tan bello. Cómo me encanta cuando estoy cerca, y no me canso de verlo, de sentir su brisa por la orilla de la playa, cuando las olas me alcanzan, mordando mis huellas, mientras no me lleve y me arrastre sin darme cuenta. No sé por qué cuando llego a estar en el, cerca del mar, caminando por la playa, observo cómo el mar se encuentra en calma, de momento cambia, la marea sube, y su fuerza en el agua me quiere llevar, me quiere alcanzar, también escucho cómo el viento algún secreto me quiere contar, y lo tenga que guardar. Ese es un. lindo. Lindo. El mar es lo más precioso que hay. Que yo nací en una isla y sé lo que, lo fabuloso que es el mar. Sentir ese, ese poder que tiene el agua, ¿no? Es uh -huh. fantástico. Sí, eso sí. Sí. Y es este, bueno, es que también porque cosas de las, de las que pinto, pues son paisajes, pero son marinas. Ok. Lo que más hago. Uh -huh. ¿y sigue Entonces, escribiendo? sí sigo escribiendo, quería este escribir este, terminar un libro antes pero todavía me falta material uh -huh. para seguir haciendo pero uh -huh. igual de poemas o algún, novela o alguna otra cosa no sigue siendo poema novela okay. todavía no no lo he hecho porque creo que necesito capacitarme para escribir novela, no no me siento todavía como una afinidad pero ojalá se pueda hacer en algún momento. Yo creo sí. que ya teniendo la capacitación necesaria, se, a lo mejor se puede hacer. ¿no? Sí. Ya tú escribes, uh -huh. entonces no va a ser nada difícil para ti. Tienen la inspiración y todo. Así que es súper bonito, súper lindo los poemas. Me encantó. Muchas gracias. Sí, sí. ¿No este, tienes por ahí ningún cuadro cerca que puedas mostrar de lo que has hecho? Este, sí. Sí, tengo uno. Bueno, ahorita se, les, se los paso, permítanme tantito. Yeah. Es que, bueno, están tres. Está, está ah, este primero, a ver yeah. si lo voy a vender. Así. Ya. Yeah. Este es el primero que se, que es el, el título original. Uh -huh. Pronto estaré ahí. Ah, yeah, yeah. ya. Fue... a ver, permítanme, díganme, es que, me está un poquito... A ver si lo logran ver. Sí se ve, sí se ve. Sí, el otro, uh -huh. este es una otra marina, pero es un atardecer. Oye, yeah. aquí está. Muy bonito. Uh -huh. Qué lindo. y si no, luego les paso el link, <ríe> porque no? Ah, sí, súper lindo. Estoy tratando de, de ponerlo para que lo puedan ver. A ver. Pero aquí. se ve muy, no sé, lo veo y se ve muy reflejado como una calma. Con una tranquilidad, tú, tú transmites mucha tranquilidad, mucha calma. Sí, bueno, es que me siento identificada con las con las marinas, con el mar y las rocas. Ya. Yeah. Con lo mismo de las emociones encontradas que luego he tenido. Es así. Sí, así no es muy, mmm, Porque a pesar de que lo que tú cuentas, lo que has pasado, esos, esos traumas, todo los, el bullying... Te siento una persona que, que eres tranquila, por lo menos aparentas mucha paz, mucha tranquilidad, y puede ser que sea por lo que tú pintas, por lo que escribes, que transmites eso, ¿no? Uh -huh. Sí, es este. Es que cuando estoy pintando, ya sea así, paisaje o cerámica con madera, cuando llega el momento que me concentro, estoy este. ¿Ah? Bueno. Se me va el tiempo. Me, me pierdo en él. El... ¿Te preguntan, es en los cabos tu pintura? Sí. O sea, la primera que les enseñé es de, bueno, esa es de una de una imagen que tomé de internet, pero de Grecia. Bueno, estaba buscando Marinas de Grecia, porque me gusta mucho la cultura griega. Este, y bueno, y también, o sea, el título de pronto estaré ahí. De hecho, mi amiga Matita del, del taller me preguntó que por qué, por qué... Bueno, cuando después de que se expuso en la exposición de fin de, del curso, en diciembre, me dijo, ¿por qué el título de pronto estar ahí? Es que quiero conocer Grecia, y es uno de mis sueños conocer Grecia porque me encanta, y, este, y ojalá se me haga, ¿no? Mm. Bueno, ya, ya con el tiempo se pueda. Sí. Sin sí. pandemia, bueno, ya que la pandemia ya haya pasado y todo eso, sí, y bueno, este hay vamos que de, ya vamos pero, a, a llegar a una normalidad un poquito me, más cerca de lo que teníamos antes, yo creo que sí. Ajá, y este. Y bueno, la segunda del atardecer sí es, sí es de, de los cabos. De hecho, es foto de Mariana. Este, okay. <risa> Por eso te preguntaba pero, ella, ¿no? Ajá, sí, es de ella, justamente, porque ella, también como sabe que me gusta mucho, este, que me gusta mucho el mar y todo eso, y, y como ella vivió mucho tiempo en Los Cabos, entonces, su bueno, trabajo allá, siempre andar tomando fotos de, de paisajes y de todo, pero ella me separaba las fotos de, de, de así, de, de marinas. Qué bonito. Entonces, este, también o sea ya la conocí este allá en el museo entonces no entonces ahora sí de que mis mejores amigos o sea por eso en diferentes lados puedo decirme que afortunada de que tengo o sea amistades no puedo decir que tengo que las conto con las dedos no eh, las tengo de diferentes lugares del trabajo de mi mamá este de la escuela del museo de otros cursos que he tomado. Eh, híjole, es una lista muy larga que quisiera nombrarlos a todos, ¿no? Pero, pero que siempre estarán en mis recuerdos, siempre será, será este... Dice sí, Mariana, qué gusto, Ale, gracias por pintar mi foto, linda. No, pues, por eso, porque la considero, o sea, porque es para mí lo más valioso, ¿no? Y, pues... La amistad crece, o sea, yo, yo trato de que perdure por siempre, ¿no? de, El estar también, o sea, dentro de la asociación, aunque hay veces que yo no digo muchas cosas, o sea, por lo mismo de mi forma de ser, o sea, yo escucho, pero aprendo de, de todos, ¿no? De hecho, quisiera a veces, ojalá y se lograra como lo que hace Humberto de las canciones, o sea, de sus mismas canciones o poemas que las ha vuelto sí. ojalá y pudiera yo con alguna de ellas, eh, quisiera antes de terminar este este celos, que es del, del primer libro de que me, de, de, de estaré sí, por ahí supuesto. Este... Veracruz dice, quedas totalmente invitada a conocer San Petersburgo en Florida mira, ya está ahí va, <ríe> Muchas vas gracias. todo lo que quieras Ah, pues, si tienen fotos y todo, bienvenidos también para, para seguir creando. Esto. Mientras haya oportunidad de seguir creando, pues todo es bienvenido, ¿no? Y, que me, y la verdad, eso me ayuda bastante, mientras no no no esté afectada por la depresión y todo, porque sí, de hecho he, apenas he vuelto a pintar otra vez porque sí me ha quedado fuerte por la pandemia y demás y por otras mm, situaciones. Yo me imagino. Este, sí, bueno, es que no fue tan pesado el año pasado, pero este año sí, este uh -huh. año sí ha sido muy difícil porque hemos perdido, ahora sí que tenemos, tenemos pérdidas de, humanas, tanto de la familia como otras amistades también muy importantes, uh -huh. unas por situaciones este, que entraron este, al hospital por, por accidentes o por enfermedades, pero otras por el COVID, o sea, mm. y sí, por eso ha sido muy difícil, ¿no? Entonces, no, no, no había tenido muchas ganas y, digamos, debo decir que me bloqueé, pero estoy tratando otra vez de retomar el camino, mi psicólogo me está ayudando mucho, mm. pues todas las personas, quiero volver también al taller, pero ahorita no es posible por otras situaciones, pero es cuando se pueda, ¿no? Mm. Dice, Veracruz te está comentando aquí Dice, sí, es bellísimo, la fauna salvaje es preciosa Y puedes inspirar además Yo soy docente en el Museo de Salvador Dalí Y te vas a fascinar Imagínate, Ah, muchas gracias <risa> <risa> Más de me da Con más ganas de ir para allá <risa> sí, sí, bueno, ya mí. tiene tiempo que no voy para allá Para Estados Unidos porque Me venció la visa, pero Creo que ya voy a poder sacarla Después, bueno, en estos tiempos, que antes no se podía. Mm. Pero yo te Ajá. aconsejo que siga, siga escribiendo porque lo haces muy bien, sigue ¿Sí? pintando porque lo haces muy bien, se nota cuando, en la pintura que, que reflejas esa, esa calma, esa tranquilidad que tienes y cualquier cosa, sabes que nosotros estamos ahí en la asociación para ayudarte, animarte y para lo que tú necesites, tú sabes que ahí estamos, ¿no? Somos bastante y para apoyarnos. Así que nunca sí, te sientas bien. sola y ahí vamos a estar. Así que queremos escuchar más poemas tuyos. Dale. Claro. A ver, permíteme un momentito. Hay uno que, que, me habían este, que, que me habían dicho, bueno, ahí en Amazon una persona que había conseguido el libro, eh, bueno, en Kindle, eh, que hubo dos poemas que le llamaron mucho la atención Que le gustaron más Y uno fue Cambio Climático Y el otro es Guerra Absurda No sé si, sí, si los puedo leer por supuesto Este es Cambio Climático Bueno, así empieza Cambio Climático La bruma aparece Mientras el calor del sol se resiente Extrañas el agua de la lluvia Mientras observo cómo la tierra se seca y los cultivos se empobrecen, por lo mismo también se encarecen, haciendo que el hambre cada vez más aparece. Uh -huh. Tanto se ha hablado de cómo el clima ha cambiado, lo resentimos de formas tan extrañas porque hasta en el aire se percibe raro. Como en otros lugares está pasando, que pensamos que están lejanos, solo hasta ahora nos damos cuenta de cómo nos está afectando. Uh -huh. Preferimos quejarnos en lugar de actuar, de encontrar la solución para aprender a trabajar en equipo y poder arreglarlo. ¿Por qué solo así nos quedamos, dejando que los demás se hagan cargo? Bueno, es algo que está pasando. Es algo que, bueno, cada vez está más difícil. Mm. Y lo estamos enfrentando de una manera muy, muy difícil. Muy dura. Con todos los uh -huh. incendios, con todo lo que está pasando, es tremendo. Las inundaciones, o sea, ¿sí? cada vez más... Tornados, inundaciones, incendios. Tornados, y, y cada estar. vez más y más, más fuertes, cada vez es eh, un cambio uh -huh. tremendo. Se nota, se nota en todas partes del mundo. Las uh -huh. olas fuertes de calor en lugares que nunca había calor, o sea, desastroso, ¿no? Los hielos que se derriten en los polos, o sea, no nos damos cuenta, pero estamos estamos acabando con el mundo. Sí, y pues, ¿qué vamos a hacer? Porque no, porque si no ponemos de nuestra parte no se va a poder arreglar nada. Esperando que los demás hagan algo, un granito uh -huh. de arena siempre ayuda. Sí. Decías que tenías otro otro poema. Sí. Déjame, busco por acá. Déjame. que lo estoy buscando por aquí. Aquí está. Dice. Sí, sí. Ya. Yeah. Se llama guerra absurda, y así empieza. Con las manos en los bolsillos, caminando descalzo, sintiendo la tierra, se escuchó un ruido sordo, un lamento tan resentido y solitario, que el viento lo acompañó cuando lo vio tan abatido. Las palabras atoradas, solo había llanto, dolor y lágrimas derramadas, por lo que quedaba, por una guerra falsa, que no debió ser empezada. Acompañada por el hambre y la pobreza, Mientras las almas se desprendían de los cuerpos que no sabían dónde estaban, dónde se quedaban. Llenas de dudas, sin saber o, o acordarse dónde su vida iniciaba y dónde terminaba, por qué su alma y su cuerpo se separaban. No sabía hacia dónde sus pasos la dirigían o de quién despedirse debería. El cielo tris, triste, gris, desde el, aquel día. Ya todo perdió su color porque solo del cielo lluvia ácida caía, quemaba tanto la piel que lo que cubría fue pues, expuesta y dolía de la forma en que era carcomida. Más dolor se sentía, siendo acabada y abatida, ya no importaba el tiempo, solo encontrar la salida, saber hacia dónde las almas perdidas se dirigían, porque los caminos y las fronteras ya estaban desaparecidas, porque ya había dejado el cuerpo que creían que les pertenecía, quedándose frío, sin vida, esperando cuánto se tardaría el tiempo, cuándo se desvanecería o desaparecía. Ahí termino. Realmente, ¿Sí? eh, bien visual, ¿eh? porque se, se siente la muerte, y muy, muy, muy lindo, lindo, lindo, lindo, me, me encantó. ¿Qué te lo describes de una manera tan especial que hace sentir, o sea, aparte de la figuración de lo que es la guerra o la muerte, hace sentir realmente el dolor. Me estás transmitiendo mucho, transmites bien. Te felicito, te felicito realmente y sigue adelante, sigue escribiendo, nunca, nunca pares. Y esos momentos que se te vienen así como algunos, pero claro, tú sufres un poco más de eso, trata y esfuérzate por escribir más. Sí, eso porque, eh, porque eso te va a canalizar y, y estás sacando cosas preciosas o sea siempre okay. hay que mirar de todo, todos podemos sacar algo, algo bueno así que te felicito, no puedo decirte otra cosa que lindo es lindo me sorprendiste Gracias. bastante <risa> bueno, <risa> me sabía un yo, poco de ti y me ha sorprendido para, en positivo realmente bueno esto, este último poema lo de guerra absurda lo relaciono ahorita con lo que estamos viviendo sí. Por la sí. pandemia Porque, bueno, no me imaginé que Digamos como si me hubiera anticipado a que esto hubiera pasado Por toda la realidad que estamos viviendo, ¿no? Ya no es O sea, ya no estás viendo una película O, o, o, o, o no tener una novela o algo Ya lo estás viviendo Ajá, y es algo que estamos compartiendo todos Pero que es muy difícil superarlo pero pues también debemos de poner de nuestra parte porque si no lo hacemos así no vamos a salir y lo malo con, con todo lo que es pues la muerte que está ahora sí que muy cerca de nosotros no eh, es mejor ya o sea que que ya esto termine no tenemos que sufrir más o sea nadie se merece esto ni o sea de, ni, de ningún tipo de este no, así que no, no se lo merece nadie por lo que tú creas, por lo que tú hagas, o que te dediques, o lo que tú tengas, ¿no? O donde vivas, o, o, o lo que, este... No sé, o bueno, si, en tu fe, ¿no? Tu misma fe. Tu creencia, sí. Ajá, y, o, o sea... por todo, todo se... el mundo, no hizo diferencia de nada a todos, a todos les tocó. Uh -huh. sí. Ricos yes. y pobres a todos. Sí. Desgraciadamente yes. son los pobres los que más sufren porque son los que no tienen recursos para salir adelante. Cuando viene una uh -huh. enfermedad, cuando viene una muerte. Eso es lo sí. terrible. Y pues es prácticamente eso. Todo, bueno, estas poesías pues son, ahora sí que es parte de mi, es mi historia relatada, bueno, mi biografía, uh -huh. a partir de poemas. Este, hay algunas cosas que pues, como pueden ver son muy alegres, otras no Otras son limitan a reflexionar Más que nada, eh, bueno, puedo decir como, como para finalizar Es eh, darle el valor a la vida, darle el valor a las personas que tienes Afortunadamente tienes en dónde estar, tienes con quién estar Puedes moverte puedes este no sé, tienes manera de tener tus cosas sí. por mínimas o pocas que sean, o sea, no no pienses de que quieras llegar a tener no sé o, o demostrarle mucho a los demás cuando tu propio cuando tu propio ser vale, es lo que más vale, ¿no? Y es lo que va a trascender y es lo que va a dejar huella. Esa es verdad. O sea, no más que nada porque generalmente podemos decir y criticar a las personas juzgarlas como son o tener una idea o sea las juzgas y tienes una idea equivocada y, y luego te estás peleando hasta que o sea no, no llegas a un límite pero desgraciadamente llega a pasar llega a pasar de que fallece o sea es una persona y te quedas con los remordimientos, te quedas con el dolor, te quedas porque no, de, o sea, el famoso viera de que por qué no arregle la situación y se vuelve una carga y lo, y, y lo sigues teniendo llevando llevando toda tu vida y quién sabe si hasta si llegas a trascender y llevándote esta carga, no sin, sin solucionar nada. Yo creo que, que vale la pena tratar de arreglar las cosas y si no pues sí si ya poner dejando, de tu parte pues... para que se arregle no porque eso es lo más importante es poner de tu parte que si la otra persona no quiere arreglarlo por lo menos ya hiciste tú lo que tenías que hacer y, y andar sí. como yo dije un día en una entrevista andar liviano por la vida o sea que este día se termine como dice la biblia que no se ponga el sobre el sol sobre tu afán ahí sobre tu enojo perdón Ahí tiene que terminar ese día y ya al día siguiente empezar de nuevo. O sea, nunca nunca llevarse hasta el día siguiente de las cosas que pasaron hoy. Dejarlas y terminarlas en este día. Como no, nadie sabe si vas a amanecer el próximo día. No, o no, regresar, como dicen. Puedes salir de tu casa, pero no sabes si vas a regresar en ese, este, en ese día, ¿no? O vas a regresar en otra, desgraciadamente en un centro. O en un, bueno, en un cajón. Mm. O, hasta, o, o al final de cuentas, ¿en qué te vas a quedar? Puedes que porque todo lo que tú vivas, sea bueno o malo, va a servir para que aprendas. Y es lo único que te vas a llevar porque cuando uno muere no, no se lleva ni siquiera el cuerpo porque se queda enterrado o cremado. Justamente. Y eso, y a veces hasta, un, bueno, enterrado a veces hasta abandonado en los cementerios y y, y porque ya no hubo quien, quien te visite, ¿no? O las personas que también se quedan solas, este, por su misma forma de ser, porque no se integran con los demás, ven nada más lo malo de las personas, en lugar de, o, o bueno, también se creen perfectas cuando nadie es perfecto. Nadie. nadie. ¿Quieres leernos el último poema, algo de esperanza, algún mensaje que quieras dejarnos? Sí, claro que sí. Es el último poema que se llama ¿Qué somos? Es un poquito largo, pero... No, no, no, aquí. Lindo. Bueno, ¿qué somos? Somos personas, somos seres humanos, según nos definen en el diccionario. Nos diferencian de los animales porque, según dicen, somos racionales. Pero aunque en el tiempo el hombre haya avanzado, el planeta, su propio hogar, está acabando. Y a muy pocos les ha importado. ¿Qué está pasando? No parece que el hombre haya evolucionado, a pesar de todo lo que ha sufrido, lo que ha pasado. Seguimos igual o peor, atorados, cada vez más frustrados. Solo lo material sigue importando, aunque la misma familia se esté separando. No importa lo que los demás estén pensando o pasando, cuando pase algo y sea tarde para arreglarlo. Cuando la muerte misma esté, esté acechando y decida que tu vida se la va llevando para que veas que tu, tu opinión a nadie le ha importado. Parece que llevamos encajado en el cuerpo un gran segundero, viviéndote tan deprisa que cuando te das cuenta, tu propia existencia ya se ha terminado. Andamos corriendo tanto, preocupados más por causar problemas en lugar de solucionarlos para vengarnos, lastimar a la gente en lugar de ver y aceptar cuando estamos equivocados. Después dejamos pasar el tiempo para enmendarlo. cuando nuestra propia vida nos avisa de que ya se ha acabado y enfermamos. Y las cosas de haber solucionado y la vida te reclama, ¿por qué has tardado tanto? ¿Por qué has esperado hasta que llegue el ocaso después de haber quedado en el pasado? Entonces, ¿de qué sirve que digan que el hombre mismo haya evolucionado? Si en tormento constante sigue atorado, en forma de hambre, guerra, ambición, pobreza, aunque las preguntas sigan, se repitan, ¿en dónde y cómo vamos a acabar? Ojalá algún día logres reflexionar, porque de ti depende que lo puedas cambiar, para ya no llorar más, ni sufrir más, para que la venda que llevas en los ojos ya no te tape más para ver otra vez lo brillante que el sol está durante el día y cómo la noche, la luna y las estrellas te acompañan. Lo deseo para ti porque tu sonrisa junto con tu vida son cosas que valen más, son oportunidades que tú decides tomar y también porque en este planeta debemos descubrir por qué estamos aquí cuando queremos volver a sonreír por nuestra familia, por nuestros amigos, por ti. Yo también debo hacerlo por mí. Para poder alcanzar lo que más deseas, solo observa cómo las águilas vuelan, despliegan sus, sus alas, vuelan muy alto, no importa dónde vayan. Como las ballenas cuando miles de kilómetros recorren por los mares que solo ellas conocen. Para que sus crías al crecer lo sigan día a día por toda su vida. Como las tortugas atraviesan las olas para llegar a las playas para enterrar sus huevos que después de un tiempo nacerán y al regresar al mar, para ellas empezará una nueva aventura. Como los astronautas que de niños creaban sus propias fantasías y lograron llegar al espacio despacio y con paciencia para llegar a estar en una nave espacial para conocer parte del universo que se desconoce si tiene su final. ¿Y cuánto tiempo al hombre le toma alcanzar? Por todo lo que en verdad quieres lograr en su destino, en su camino, sea directo o en forma curva, en el desierto o la tunda, en la selva, en un pueblo o en una ciudad, ya sea de día o de noche, a pie o un coche, solo o con pareja cuando llegue el tiempo de estar o formar una familia, ya entendió el hombre lo que en verdad vale la vida. No te olvides todavía, no la cambies por monedas o billetes que en el tiempo permanecen en el mismo cuerpo cuando dejese y cuando llegue el momento de que lo dejes para que llegues a ver cómo tu alma embellece y no sepas al final dónde tu cuerpo crece. Mm. Yes. Lindo. Y muy cierto, mm -hmm. muy cierto, muy real. Realmente mm. se nota que está escrito del corazón con mucho, mucho sentimiento. No es solamente frases hechas porque está, comunicas muy bien. Realmente ha sido un placer, un gusto estar contigo. Bueno, para mí también. Muchas gracias por esta oportunidad. No, que no sea la última y ya la próxima vez que escribas otro libro de poemas, cualquier libro, me avisas y ahí te presentamos y, y vemos el público que dice. Claro pues, que sí. Sí, ha sido un placer, súper, súper lindo estar contigo. Un beso uh -huh. muy grande a la distancia y ojalá algún día podamos conocernos en persona. Y sigue Esperemos pintando, sí, sí, sí. sigue escribiendo y sigue haciendo todo ese arte que, que tú sabes. Y lo haces muy bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias ah, a ti también. Chao, gracias. bendiciones para tu vida. Adiós. Gracias. Hasta luego.